Estamos buscando un café que lo sirven muy caliente, muy caliente. Tun, tun, tun, tun. Jobs. Hemos llegado al lugar, creo, creo. ¿Ya es este place? No. No es. Estoy con dos amigos que dicen el hostel, mi amiga. Sí. Y Luis, de Filipinas y de Chile. Nos hemos venido a un lugar así yeah. súper local para comer. Local, local, local. Les quiero mostrar un café que no es un café gourmet, pero es un café local, un café auténtico, un café de Indonesia Pero sobre todo, es un café muy caliente, muy caliente Es un café que lo encuentras en la ciudad de Jogja, Indonesia, y lo toma la gente local Y algunos turistas como nosotros aparecimos para encontrarlo y probarlo pero loco es el lugar, miren, mira donde estamos. Estamos en un lugar súper turístico. Sí. <risa> salamat, salamat, malam, malam. Y todos se sientan en el piso, miren, todos, todos. Allá. La gente come del piso, wey, así normal. Acá hay una bulla, hermano, tenaz, tenaz. Y nos hemos pedido el, el café, los tres. Echan café molido directo en la taza, azúcar, agua caliente, no se filtra, y encima, tu, tu, tu, tu, tu, la parte caliente. El carbón con café y leche. Voy a probar para este querido público, para todos los seguidores. Está bien, bueno. Delicioso. Bueno. ¿no? Se siente el carbón, le da un toque especial. A ver, sí. Ahí trae filipino. Filipino. filipino. Yeah. Mazarab. Mazarab. Yeah. Mazarab. Mazarab. Delicioso. Delicioso. Wow. Puedes sentir el carboncito adentro, ¿no? Ahí, ahí se siente. ¿Cuál es el que tiene un azúcar? <laughs>